Hola, yo soy Rubén y en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con Esteban. Hola, Hola Rubén. Hola, ¿qué tal? Y pues el motivo de este espacio es para generar un lugar honesto y para aclarar todo lo que se ha devenido a partir del de anuncio que se dio en enero de la separación de Odiseo. Eh, pues no sé si nos puedes contar sobre tus motivos y y pues adelante Aquí estás. <risas> eh, eh, muchas gracias por el espacio y, y bueno antes que nada eh, pues esta oportunidad es primero que nada por, por respeto al público que ha seguido la banda a través de, de este tiempo y, y también por respeto a las personas que, que están a mi alrededor ¿no? mis amigos y gente que, gente que me apoya, que principalmente se ha visto afectada como por ciertos comentarios o en particular chismes que se han generado a través de de una publicación mal manejada o de, o de algunos, algunas palabras que han salido por ahí en redes sociales. Entonces, eh, por eso por, por estoy aquí principalmente, por eso la razón de esta entrevista, para que todas esas, esas dudas que hay al respecto se aclaren de una buena vez. Muy bien, y pues justo, o sea, se han dicho muchas cosas y muchas han sido negativas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto y, y pues eh, también decirnos un poco de quién es Esteban y quién no es Esteban? Para aclarar. Pues es un poco decepcionante el haber leído tantas cosas. Al final del día se sobreentiende que es una separación y que alguien va a quedar mal, ¿no? Siempre en las historias, cuando alguien se va, eh, te colocan como en el papel de villano o siempre alguien tiene que tragarse todo lo malo. Entonces, esta no ha sido la excepción. Estoy consciente de eso. Nada más. Sí, sí ha sido un poco decepcionante la respuesta, ¿no? A lo mejor uno espera que que se te apoya al 100% cuando tomas una decisión honesta, decir, bueno, hasta aquí voy a llegar, esto, esto es lo más que puedo hacer por esta, por esta situación, entonces es mi decisión moverme, ¿no? Para no seguir afectando, muchas personas no lo ven así, este, muchas personas piensan que, que, que todo es de mala manera o que todo es por mala intención, y realmente no, esto es como una relación que se acaba, literal eh, ya sea porque no quieres a la persona con la que estás o porque tienes otros intereses o porque simplemente ya es demasiado para estar ahí entonces por eso, por eso decides irte ¿no? y, y de ahí parte esto que, que yo desde hace un tiempo ya eh, esto no fue una salida eh, digamos programada por la banda esto es, un, esto es algo que yo ya quería hacer desde algunos años atrás ya lo había comentado pero pues por lo mismo de, de la presión interna que había por, por el manejo de la banda, no, no, no fue posible que yo, que yo saliera libremente, ¿no? Entonces hasta, hasta en esta ocasión que, bueno, ya las cosas no pudieron ir más lejos, pues es donde yo decidí ya este, pues tomar esa decisión, por, por, aunque implicara demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, referente a lo otro, pues soy una persona normal, eh... ...como todo, a veces me enojo, a veces estoy contento... Eh, ...realmente Esteban no es alguien, una, una mente muy complicada... ...me considero alguien muy básico... ...pero sí creo que sí que, sí creo que que creo estar en, en, en la banda... ...me generaba demasiada presión, me, genera, me generaba demasiado... ...estar en un lugar o en una situación que yo no quería estar... ...a lo mejor al principio porque empecé más joven... ...empecé a los 24, 25 años, ahorita tengo 32... Entonces ...conforme fue pasando el tiempo las reglas que la banda exigían, pues sí, eran, eran discrepantes con, conforme a lo que yo quería, ¿no? O sea, yo voy creciendo y, y queriendo otras cosas, entonces, este... Pues no, la, la, la música, el trabajo final, eh, las expectativas que yo tengo como músico, no, no cuadran con esto, ¿no? Entonces, imagínense estar como en un, en un ambiente donde, donde todo es presión para ti, pues no, obviamente no das el mejor resultado, ¿no? Obviamente todo eso que se dice de que o a veces te van a estar de malas, o, o drogado, o alcohólico, o lo que sea, pues es, es resultado de, de estar en el lugar y tiempo equivocado, ¿no? Porque cuando uno está bien, siempre das el, el resultado más óptimo, y eso es lo que yo estoy buscando, dar, dar, dar mi mejor resultado, de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a lo que yo canto, de acuerdo a lo que yo compongo, sin que nadie más meta como, como hay ideas o cosas paralelas que hagan que esto se vaya como desviando a cosas que no son. Mencionas como que pues tú, eh, tu idea de la música es algo. ¿Me puedes decir qué es para ti la música? La música tiene que ser algo muy simple. La música para mí no es un negocio. Eh, si sí, algo he aprendido a lo largo de esta experiencia que pasé es que yo no quiero que la música sea un negocio. Con un negocio no me refiero a que no se capitalice. Me refiero a que eh, veo cosas absurdas como cobrar 600 pesos por una firma de autógrafo, por un meet and greet. Cobrar por cosas que son históricamente nada, donde no estás aportando nada al, al, al, al gremio, a, a la música, no, no le veo mucho sentido, dejé de encontrarle sentido, sí, sí voy muy de acuerdo, como te digo, que hay que capitalizar la música porque la música cuesta, cuesta un estudio, cuesta comprarte tus instrumentos, cuesta incluso armar un show, pero hasta ahí, ¿no? O sea, es, el, es el costo que un espectador tiene que pagar por un... Por un, por un espectáculo al final del día. Pero eso no quiere decir que, que tengamos que ser extremos en, en otras reglas. Entonces aquí como que para mí hay muchos, muchos temas este, que son complicados de mencionar, pero al final del día yo no voy muy de acuerdo con eso. Yo no quiero ni sangrar al, a la gente con, con firmas de autógrafos o con, o con cosas que son, no tienen nada de sentido. Y también quiero dejar muy claro que la música para mí no es eso. O sea, eh, entiendo que hay artistas, Gente posicionada que hace las cosas como de cierta forma, que tiene una disquera, o etcétera, Pero no todo en la vida tiene que ser así. Si no, imagínate, o sea, es como te pago por un servicio y eso quiere decir bájate los pantalones y, y, y da cuatro vueltas en el piso, pues tampoco, ¿no? O sea, no, no, no funciona así. No, no, no podemos ser el público exigente que, que, que le pide la vida al artista y tampoco podemos ser el artista que quiere sangrar al público, ¿no? Entonces tiene que haber una línea intermedia donde yo hago mi obra y a quien le guste bien y a quien no le guste pues también es, es, es, es bien recibido mi música ya va a ir aunque sean tres personas, una persona a 150 millones o miles, a los que tenga que llegar realmente ya no lo, ya no lo quiero ver como, un, como eso, ¿no? un negocio uh -huh. y pues yo creo que hay mucha gente que te quiere, nos puedes platicar qué viene para ti qué, viene, qué, qué, qué, qué, qué nos vas a presentar a futuro pues espero que, que todavía esa gente tenga como ánimos para apoyar eh, lo que viene a futuro, quiero hacer proyectos diferentes Quiero dar completamente la vuelta al género que, que venía representando este, eh, Tengo mucha necesidad por hacer trabajos completos, bien hechos Con eso me refiero a discos que me gusta escuchar Porque al final del día todo esto ha sido una experiencia de, de, de cosas buenas y malas Que la verdad no quiero enfocarme en ellas ni, ni hablar mal de alguien Porque podría ocupar esto como para decir este, Me han tratado mal o o que exagerados o, o cosas así pero no le veo sentido, yo no soy así y estoy muy enfocado a hacer, a hacer los productos que quiero hacer, quiero hacer colaboraciones con la gente que me conoce que también se ha visto afectada por, por este tipo de cosas y chismes y, y lo que sea, no entonces eh, pues yo les diría que, que concentrémonos en, en lo que cada quien tiene que hacer, concentrémonos en la música yo quiero hacer un proyecto de rock probablemente algún día experimentaré un poco más dentro del género pop pero sí quiero ir y venir entre lo que es acústico, en a veces agarrar una guitarra acústica y a veces hacer un show completamente eléctrico. No quiero que todo se base en que yo voy a hacer una carrera solista como tal, porque no es, no es mi intención. No soy una persona que base su ambición en eso. Afortunadamente, nunca he vivido del negocio de la música. Por ende, como te decía anteriormente, no, no tengo esa necesidad. No lo hago por vivir, no lo hago por comer. Entonces, este, eso para mí es como gratificante, ¿no? Que no es una... No, es, no tiene por qué ser una presión en la vida, entonces eso es lo que viene para mí, mucha experimentación, muchos discos distintos que serán arrojados pues en distintas plataformas, porque tampoco quiero, quiero eh, seguir esquemas que no, que no van conmigo, ¿no? O sea, como es tener una esquera o, o hacer, hacer ciertas cosas que la gente cree que para mí son necesarias, que realmente no lo son. Claro, y creo que estamos en una época en la que hay muchas alternativas y hemos visto artistas gigantes que hacen este tipo de cosas y pues creo que se vienen cosas muy buenas y pues mucho éxito y muchas gracias por compartir todo esto con nosotros Esteban. Gracias a ti y pues gracias a todos y espero visiten las redes sociales porque pues ahí próximamente va a haber material y cosas que seguramente serán su agrado